Hola a todos desde RRS, Rey Room Spain, y tenemos otra nueva ronda de esta Open Series, quinta ronda ya en el circuito de Zambor. En esta ocasión tenemos la variante nacional y empezamos. Quinta ronda, ya eh, tres minutitos para que termine eh, para que finalice la sesión de práctica. Y yo creo que nos vamos a hacer un breve repaso a la clasificación de pilotos, la cual está bastante interesante. Y debido a que hay mucha participación y hay, hay todavía muchas posiciones por decidir. Bueno, tenemos por aquí la, la tabla de clasificación, tenemos a un Pavel Mukoni que está liderando este campeonato, esta Open Series eh, monomarca con los Malar en GT3, Denis De Marco que ha faltado en alguna ronda y, y está ahí en segunda posición, David Valiente haciendo muy buen campeonato, el primer piloto español eh, situado en P3 y a muy pocos puntos estamos viendo al piloto de balas, eh, William Berera, el piloto italiano. Juan Crespo también haciendo un grandísimo campeonato, piloto de Platypus RT, Luciano Merlino, eh, otro piloto italiano de balas en P6, Carlos Barra, el piloto portugués de Platy, lo tenemos situado ahí en, en esa P7. En esta posición está muy ajustada la tabla y, y bueno se decidirá en las próximas rondas, en esta ronda y en la siguiente el campeonato. Egor Sani ahí en octavo lugar. Tenemos a Antonio Merino muy bien posicionado en p9 y a un diurca Sujar que cierra ese top ten de la tabla de clasificación por pilotos, la tabla, la clasificación general del Campeonato de la Open Series. Bueno, volvamos al directo ya tenemos los tiempos de referencia y Denis de Marco situándose en 1-10-7 el único piloto que ha bajado del 1-11 y bueno antes de nada saludar a todos los que estén por el chat de youtube y por el chat de twitch animamos a la gente que escriban lo que quieran eh, tenemos aquí a Dominico Perrupato dándole ánimos al a equipo a la escuadra italiana balas la cual está haciendo un gran campeonato los pilotos de balas ahí tenemos a bepe casadio de piloto y organizador de, de la comunidad balas Racing Team el carvalheira aparece ahora en pantalla vamos a probar todas las cámaras que vaya bien y tenemos la cámara aérea recordar eh, open series ronda 5 organizado por rrs raidroom spain y en esta ocasión tenemos zambor no es el trazado zambor gp que todos conocemos el circuito de zambor eh, en esta ocasión es una variante que no se usa tanto pero es muy divertida eh, la variante nacional la cual bueno es un poco un poco más corta pero va a ser bastante bastante interesante de ver a lo largo de la carrera de 40 minutos recordar que tenemos eh, una carrerita de 40 minutos ahora acaba de terminar la sesión de práctica y tendremos la sesión de clasificación la Cual son 15 minutos. Vamos a ir viendo cómo van saliendo todos los pilotos, porque voy a poner este plano. Bueno, pues ahí tenemos la escuadra italiana Balas liderando esta sesión clasificatoria. Han salido tres primeros pilotos, son de la skin de balas ahí se pueden reconocer fácilmente por esa skin gris que está llevando aquí el circuito original continúa recto hacia la izquierda y bueno y ahí vemos cómo se mete en esta curva bastante cerrada donde que enlaza con casi ya el tercer sector de, de la variante GP eh, podemos verlo en el track map donde bueno vemos que el trazado es un poco diferente al, al circuito GP, al Gran Premio. Ya están preparándose todos los pilotos. Cuando nos vamos a ir, están ya preparándose todos los pilotos. Y saludamos a nuestro compañero en cabina. Esta noche tenemos aquí a Modes Games. ¿Qué tal Modes? Hola, buenas noches. Muy bien, conectándome apenas. Bueno pues ya tenemos por aquí en esa vuelta cronometrada Denis de Marco liderando, tenemos primero los tres primeros Marlar en GT3, eh, la escuadra italiana balas. Me parece que es Gian Pietro Vianieri, William Pereira y Denis De Marco. Vamos a tener una primera referencia, un denis de este Marco que viene muy fuerte en este campeonato. Eh, intenta acercarse ahí a la clasificación general a Pavel Mukoni, el cual está liderando y, y bueno, vamos a tener este trazado de Zambor una batalla interesante por esta primera posición en el campeonato. Luego hemos visto la tabla de clasificación muy, muy reñida posiciones la verdad es que la tercera cuarta quinta sexta séptima posición están bastante reñidas tenemos ahí a un david valiente muy buena posición juan crespo piloto español también me parece que era en quinta posición y nada ya tenemos los primeros tiempos de, de la tabla de la sesión clasificatoria para esta carrera para esta quinta ronda de la open series eh, tenemos por referencia de Denis de Marco que ha bajado del 11 no sé ese 117 exactamente igual el mismo tiempo que había marcado la sesión de, de práctica y bueno en 11 estoy viendo desde el P2 Piatro Benieri Pavel Muconi también ha marcado 1-11 eh, 11 11 para Antonio Merino muy buen tiempo Antonio Marchena Tomás Marchena también perdón Roberto Gil también ha marcado 11 11 también para Carlos Barros, Paola a 11 BP Casadio ya se pasa 112, perdón Paola 112 0 Bueno pues, tiempos muy, muy pegados, muy semejantes los unos a los otros y un circuito de un minuto y poco, y poco yo creo que tampoco hay grandes diferencias. Ahí tenemos puesta el track map para ver las posiciones por donde se encuentra cada piloto. Estamos viendo que están tomando distancias con el piloto de delante para no obstaculizarse y, y tener pista libre. Has rodado tú en este circuito, como es alguna vez en Zambor Nacional, no es la variante GP, es la variante Nacional, es un poco más corta. No sé si la pues he rodado, se sí, sí, sí. apenas hace un nada, media hora. Ah, vale, vale, que a entrar antes, ¿no? Para testearlo. Exacto, para ver. Y he de decir que en este circuito, eh, con la combinación con este coche, se disfruta muchísimo. Muchísimo, me ha gustado muy, mucho. Sí, eh, lo hemos comentado y... alguna vez, que la verdad es que es un en GT3 que eh, se desvirtúa un poco cuando en un campeonato de la categoría GT3 eh, se elige porque bueno, Bandlaren no es el de los más competitivos en su categoría y realmente lo eligen poquísimos pilotos. Me parece muy buena idea también por parte de la organización haber hecho un monomarca en esta ocasión para disfrutar de este coche, el cual casi nadie se lo elegiría si ya os digo, un campeonato GT3 no es tan competitivo y en esta ocasión tenemos el placer de disfrutar desde cabina desde la retransmisión desde el sofá o desde el cockpit eh, de este maravilloso McLaren gt3 que es una delicia aerodinámicamente es espectacular y como bien dice Modes que en este circuito se le, le pega bastante no es un combo bastante apetecible y nada, y lo, lo disfrutaremos en estos 40 minutos de carrera. Los pilotos van a notar o sea, notas muy bien las curvas, el aplome, no, no va el coche nada suelto, aunque, aunque se mueva el coche pero lo notas muy firme y creo que los pilotos van a disfrutar un montón aquí. Tengo no sé qué algún problema por el que no me acaba de dejar abrir el Bull y estoy intentando solucionarlo pero no sé qué pasa. Eh, me parece que ha habido. Esta semana creo que ha habido pequeñas actualizaciones. Sí, Normalmente bastante, esas pequeñas actualizaciones. Sí, yo creo, yo diría que casi todos los días. Tres, cuatro no sé, días ha habido bueno. pequeñas actualizaciones, yo diría que son actualizaciones para corregir posibles errores y tal. A ver. Ah. Bueno, hoy nos han puesto, hoy nos han puesto un coche nuevo, que es lo que decimos, que el Red Room siempre está en movimiento y así. Ah, sí, pues me no he enterado. Tío. Pues nos han puesto un, un cochecito con el reto. Este Cupra eh, viene, viene un VTR pues que no, es nuevo. Vamos, y la verdad es que lo he estado probando y me ha parecido que está súper bien hecho este coche. ¿eh? Está, no sé si decir que un paso por encima de los demás, pero se nota muy, muy guapo ese coche. Pues habrá que probarlo y ya haremos alguna ahora aquí en el canal para que la, la gente lo, lo disfrute. También recordar que Modes Games tiene. El, en la plataforma youtube también su propio canal eh, animamos a la gente que, que pase por el canal vea cualquier retransmisión de las que hace la verdad es que es muy muy divertida todas las retransmisiones ya que te pega bastantes simuladores y bueno a mí personalmente me demoran bastante eh, los, los comentarios tenemos por aquí bastante activo el chat de YouTube. Eh, Recordar que estamos retransmitiendo tanto en Twitch como en YouTube. Eh, Tomás Marchena nos saluda. Eh, Enrique Muñoz, un saludo para Enrique. Eh, Bauer nos comenta por el chat de, de Twitch que YouTube tiene como 15 segundos de, reta, de retraso con respecto a Twitch. La verdad es que Twitch, yo creo que la compresión que hace del vídeo es bastante mejor que la de YouTube también. Eh, Alejandro Tomeno, pero en directo. A mí personalmente en la tablet y en el móvil no me funciona bien Twitch, no sé por qué. Eh, tenemos por aquí también Alejandro Domeno, venga, mucha suerte, chavales, a darlo todo. Y bueno, este Esteban Racer también. Nada, pues bastante activo de momento el chat esperando esta carrerita de 40 minutos. Vámonos con con esos tiempos que Denis De Marco ha bajado al 1.10.5. Eh, Benieri, el compatriota y compañero de equipo, se sitúa a poquísimo tiempo, a siete décimas, con ese 1.11.2. 1.11.2 también para Pavel Muconi, el cual está ahí en ese tiempo de cabeza. Paola ¿sá? el primer piloto español en esta tabla de clasificación, tiene un 1.11.5, sí, 1.11.5 en eh, cuarta posición muy bien situado a ver si no le mejoran ese tiempo eh, William Verera tenemos ahora mismo en cámara pasando por esa primera curva y tiene 1 6 Antonio Merino también muy bien situado en esa P6 Jaime Dordio Carlos Barros Tomás Marchena y Roberto Gil que cierra ese top 10 y los dos en la tabla de clasificación los mejores los mejores, días mejores tiempos y, y bueno fran bullón que acaba de mejorar su tiempo de vuelta 1 12 4 máximo maseroni otro de balas de balas tenemos a denis de marco y pietro Benieri william verera máximo maseroni pepe eh, casadio antonio armiento luciano merlino bueno bastante participación por el equipo parte del equipo de la escuadra italiana como estábamos diciendo antes el equipo va y parece en España Italia se, se ha colado por aquí dos portugueses y un, un ruso como es Pavel Mukhin eh, sí ruso bueno Pavel Asa que parece que viene mejorando ese tiempo efectivamente Consigue, bueno, eh, se mantiene esa cuarta posición. No le había mejorado a Antonio Merino, se había colocado en tercera posición, en cuarta posición, y ahora Pau Olaza le ha, le ha vuelto a mejorar, a, a arrebatar ese cuarto cuarto puesto. O a milésimas de distancia a Pau Olaza y Antonio, no, Antonio Merino, que han hecho prácticamente el mismo tiempo: 30 milésimas. prácticamente el mismo tiempo, Antonio y y Pau, ese 113. Bueno, me voy a hacer un cigarrito ahora que, que puedo, en esta sesión de clasificación. A ver, yo porque si no voy a tener que reiniciar, he intentado... Es que justamente se ha actualizado Steam en, en este momento que he salido. Es raro no, no sé porque si la actualización ahí. normalmente nada más abrir Steam ya se te actualiza. Sí, reinicialo sí. todo si quieres. Y a ver sí, si lo sí. No se queda muy pequeño ¿no? este circuito para estos coches. Le, le viene bien, ¿no? No, no, no. no, no. Quizá Bran no, no, no, no, no. fue demasiado. Bueno, al final a lo largo de un campeonato siempre tenemos hay pistas más cortas, pistas más estrechas y eh, curvas más difíciles, menos difíciles y, y bueno se va. son Ahí seis está. rondas de campeonato y, y va variando. Y también cosa. está la gracia que el piloto tenga que, que hacer cosas distintas, no siempre igual, entonces también le da carácter al campeonato. Bueno, sí, pues Ahora pues yo, a ver. Este campeonato ¿eh? se caracteriza por vale va a reiniciar. Sí. Sí, sí, no. como decía este campeonato se caracteriza por open series open series el concepto de open series engloba contenido gratuito engloba contenido del starter pack dale, es el pack inicial de, que tiene el Room, eh, me parece por 10 euros tiene un cochecillo de cada categoría prácticamente bastantes pistas y bueno, la Open Series ya os digo que se caracteriza por eso ¿no? por ser campeonatos de, o de contenido gratuito o, de, o incluidos en el Start Pack por un módico precio para disfrutar el campeonato de este nivel. Y tenemos a Pavel Mukoni con su skin particular, ese, ese color azul que tanto nos caracteriza en las carreras que está participando el Muconi que ya se ha situado ahí a 11 el único piloto que ha bajado tanto por detrás de Denis de Marco, George Carballera, también hay 1-12-4 para George Carballera, Carlos callardo del equipo Platypus RT, también ahí en P15, recordar que hay mucha participación en estos campeonatos y bueno, una P15 parece parece fácil de conseguir pero no es nada fácil de hecho ahí ha mejorado Carlos Gallardo a ese 118 le da lugar a le dará lugar a salir en, en p12 ya os digo que con tanta multitud de pilotos y tanto nivel es bastante difícil hacer un top ten meterse ahí en esos 10 primeros pilotos es bastante jodido y, y bueno de todas formas al haber tantísima participación, sí que es verdad que a todos los niveles hay luchas, hay batallas, hay posiciones que ganar y perder. Y a cualquier nivel, en cualquier posición, va a tener batallas los pilotos. Animamos a todos a participar en nuestros campeonatos. Y bueno, ahí tenemos ya la tabla de clasificación. Denis de, de Marco se ha llevado ese, esa por posición con ese 1-10-5. Eh, Pavel McCone y lo tenemos ahí pegadísimo. A medio segundo, 1-11-0. Gian eh, Pietro Vianieri saldrá en P3. Eh, Pau Alassa y Antonio Merino, los dos pilotos españoles P4 y P5, seguidos de tres pilotos italianos como son Massimo Masseroni, Antonio Almiento y William Merera en P6, P7 y P8. Tenemos también a Jaime Dordio que saldrá en P9. Tenemos a Roberto Gil que cierra ese top 10 el otro de fan race que se ha metido ahí con un gran tiempo en, en ese top 10. Roberto Hill que ha conseguido marcar un buen tiempo de vuelta y saldrá en ese top ten eh, bueno, pequeño warm up que tenemos eh, de tan solo tres minutitos para que prueben los pilotos. Siempre lo comentamos, ¿no? para que prueben un poco eh, las gomas en frío, esos frenos en frío que aumenta la distancia de frenado. Eh, tan delicadas estas gomas. Cuando pisas césped, cuando pisas chinorro, te sales de la trazada perfecta y se ensucian bastante y es muy difícil de controlar estos McLaren GT3. Recordar, eh, estamos en la quinta ronda Open Series, organizado por RS Rey Room Spain, y en esta ocasión estamos en la en el circuito Zambor, eh, la variante nacional. a un Paolo que saldrá en muy buena posición en posición de delantera acompañado de Antonio Merino delante tendrá Gian Pietro Benieri estar interesante de ver esta esta salida y bueno me gustaría ver las porras que tenéis en mente para, para ver quién se va a llevar el gato al agua quién se va a llevar el esta quinta ronda entre seguramente estará la cosa entre un Pavel Mukonin que viene defendiendo el título del campeonato y un Denis de Marco que, que está al acecho y no se va a dejar ganar tan fácilmente. Bueno, pues saludamos también a Fernán Fernán que se apunta al chat de YouTube. Dice que está buscando PC para... Para correr, a ver si lo tenemos por aquí dentro de poco y podemos disfrutar de su pilotaje. Y Domenico Perupato, uff, Rey Crash. Crash. Eh... Se ve que Rey está dando algún problemita, no sé qué. Domenico Perupato que debería estar en pista. estoy viendo que sí que está habiendo bastantes bajas no sé si será problema de no sé si será problema como siempre en esta en esta época que estamos teniendo problemas con internet todos debido a las circunstancias y bueno, de momento hay 23 pilotos. La verdad es que una. poco putada que. Que haya estos problemas ajenos a, a los pilotos y a la organización. Bueno. Cámara aérea. Ahí tenemos ya la parrilla completándose. Nos vamos a poner con la cámara fija que me gusta a mí tanto en esta primera ronda para ir viendo pasar a todos los pilotos de esa parrilla eh, por cada curva. Y ahí tenemos la salida. Eh, Pavel Muconi y en segunda posición. Así paralelo, casi paralelo para, para Pavel y Denis de Marco. Uf, brutal primera curva, que es bastante larga está enlazada bueno muchos coches todavía en paralelo y ahí tenemos el primer coche que se va contra el muro no sé yo sí ha sido bueno bueno bueno pues tenemos a un paco ni que se está distanciando ya un segundo de Denis de Marco Gian Pietro Venieri, piloto italiano muy pegado al piloto ruso Pavel. Vamos a irnos con. No, nos vamos a quedar aquí con la cámara primera de este plano fijo y ahora ya pasaremos a las batallas. Intercambio de posiciones por lo que estamos viendo en parte delantera, no tanto, pero sí que a mitad de tabla estoy viendo muchísimo intercambio de posiciones. Ya se está creando esa serpiente, como siempre decimos, esa serpiente de coches, eh, situándose los pilotos uno detrás de otro. Y en este circuito, yo creo que se va a ser prácticamente imposible adelantar. Va a haber muy pocas zonas, aparte de la primera curva después de la, de la recta de meta nada y recordar que son 38 minutos los que quedan 40 minutos de carrera la que tendrá mucha oportunidad los pilotos para imponer su ritmo bueno pues tenemos ahí un pavo las a pegadísimo al piloto italiano el primer piloto español en en carrera Fernández, fernán que sí que le va a quitar el polvo a ese G27. Cuidado, que tenemos ahí a Jaime Dordio, creo que es peleándose con William Pereira. Cambio de brusco de trazada, lo cual no es muy aconsejable, pero bueno, estamos ahí peleando por la posición Roberto Gil ahí con la skin naranja que tanto caracteriza al equipo racer Steam pegadísimo a Máximo Maseroni. distancia real por esa en esa batalla por la P5 y bueno Marcos Iglesias nos comenta también dándole a más Marchena Fernan Fernan dice que a ver si lo vemos dentro de poco por aquí como un amiguete y nada mientras sea y limpio en pista vais a tener cabida en RRS en Race Room Spain cualquier campeonato está teniendo problemas para, para entrar y no creo que podamos disfrutar de sus comentarios. Aquí en, en pista continuamos con esa batalla por esa P6. A medio segundo está Jaime Dordio de William Berera, piloto de Platipus RT contra piloto de palas Racing Team, piloto de español contra piloto italiano. William verera ha marcado la mejor mejor tiempo de vuelta. s 13 3 eh, lo supera Jaime Dordio con s 12 3 tenemos aquí a bp casadio intentando adelantar a a carlos gallardo al piloto de platipus rt también bueno por que vemos muchas batallas entre pilotos de balas y pilotos de, de platipus rt jaime dordio batallando ahí en esa p6 con william verera y Acabamos de ver a BP Casadio adelantar a Carlos Gallardo. Y bueno, y Jaime Dorio eh, le están haciendo un sándwich los pilotos de italianos. Por detrás también tiene a Máximo Maseroni. Está teniendo ya Pietro Benieri, piloto italiano de balas que está aguantando ese ritmo brutal que está teniendo Pavel Muconi en segunda posición. Continúa la batalla por la P7 ahí. Bueno aquí hay un grupito bastante interesante Uo, Máximo Massimo Maseroni se acaba de colar y ha, ha sido superado por el piloto portugués Carlos Barros. Ahí tenemos La On Board meterle el coche por el interior muy complicado ahí si no tienes el paralelo no vas a tener eh, derecho a esa trazada bueno bueno pues vamos a poner track map a ver la distancia que están teniendo los pilotos mira tenemos ya denis de marco pasando por esa primera curva bastante distancia de Pavel Muconi y Gian Pietro Begneri Aparece Pau Alassa, ya aparece Antonio Armiento, William Verera, Jaime Dordio, Carlos Barros, eh, Máximo Maseroni, Roberto Gil. Es interesante ver también el track map, ya que nos sitúa sitúa cada piloto en su en su posición, eh, a tiempo real y siempre veis o vemos vemos todas las posiciones pegadísimo Luciano Merlano, Merlino de Jesli piloto español está sufriendo los ataques de el piloto italiano Y atrás una batalla bastante guapa, guapa, guapa. Tenemos aquí a Kevin Fernández liderando un grupito de cinco pilotos. Y tenemos a Ismael Esteban intentando acercarse de a Kevin Fernández. Tenemos también a Fran Bullón que viene ahí en mitad de este grupo. Tenemos a Max Lorente, el piloto de VR, eh, VRG. Y cerrando el grupo, tenemos a Antonio Merino, que seguramente ha tenido algún problema porque salió bastante bien. Yo creo que fue el piloto implicado en, en el incidente ese de la primera vuelta. La espectacular grupo el que tenemos aquí. Es, la parte intermedia de la tabla, ¿eh? Jaime Dordio, que antes tenía Massimo Máximo Masseroni por detrás, ahora tiene a Carlos Barros, continúa su ataque hacia esa P6, hacia el piloto William Berera, el piloto italiano de balas. Muy animada la, este grupito, que tienen aquí tres, cuatro pilotos bastante cerca, luego por detrás aparece un Roberto Gil acercándose cada vez más a Máximo Masseroni. Luciano Merlino que lo intenta de nuevo con jesli buscando ese fallo que tenga el piloto español para intentar aprovecharse y conseguir esa maniobra de, la de, la de adelantamiento. Bueno, cuidado por detrás, que estamos viendo dos coches en paralelo. Ahí tenemos a BP Casadio y a, y a Carlos Gallardo, el cual ha sido superado por el piloto italiano. Y Nada y continúa la, la batalla aquí a, en este grupito de la parte intermedia. Que Antonio Merino, yo creo que le va a conseguir sí le arrebata esa P18 a, esta, a Ismael Esteban. Vámonos con y el cual ha sido superado por Luciano Merlino. Yo creo que Luciano Merlino tenía un poquito más de, de ritmo que el piloto español y, y al final ha conseguido adelantarlo. Carlos Barros intenta hacer lo mismo con Jaime Dordio, el cual se está defendiendo muy bien, a la vez que está atacando a William Pereira, que lo tiene justo delante. Pues con Jaime Dordio, parte trasera de Jaime Dordio, pegadísimo ese McLaren de Carlos Barros, el piloto portugués. delantera de jaime d'ordio el cual también tiene muy pegado a william Pereira. Bastante interesante esta batalla. Eh, 27 minutos para la finalización de esta quinta la ronda de la Open Series. Recordad, que son seis rondas, ya está llegando su finalización. Anunciaremos campeonatos dentro de poco, la semana que viene seguramente. Y estar atentos en RaidroomSpain.com, donde tenemos toda la información de Raidroom, de sector 3, de aplicaciones, de setups, de... Calendario, retransmisiones, todo, todo y por supuesto información de los campeonatos, claro. Muy recomendable de Red Bull Spain, si queréis profundizar un poco de este juego, la verdad es que ahí compréis todo resumido y punto. Yo sigo intentando entrar. Eso te iba a decir Está que. Está resultando muy muy difícil porque no puede ahí, o sea, hay no, como bueno, sí, no 30-40 segundos hoy de, de retraso. A veces hay poco, pero es que hoy es una barbaridad, entonces no? Sí, eh, Andrés Power nos ha comentado que en Twitch eh, va con un poco más, menos de retraso, pero.. Pero nada, vamos, que si sí, no se puede. No, un día los problemas técnicos nos nos dejan, hay veces que no se puede. El otro día fue, creo yo, ¿no? Eh, no pudimos retransmitir en directo, lo tuvimos que grabar la carrera. Y hoy te ha tocado a ti. Pero bueno, si parece ser que al final, bueno, si es el juego, pues que, que hay algún problema, pues. Sí, creo que Domenico Perupato ha puesto algo de Rainbow Crash o algo. De hecho hay tres, eh, 23 pilotos en pista y quiero recordar que estaba la parrilla bastante poblada antes. Se han caído por lo menos cinco pilotos. digo mensajes oficiales, o sea, son mensajes del de entrar del este en propio juego, sí. dice, no, no sé, error 2020 o algo así. Sí, de hecho, aquí estoy leyendo yo que Giuseppe pullosa eh, y David Namo no han podido entrar por problemas, no sé, están aquí quejándose de ratio. Y una putada, cuando hay problemas ajenos, a mí personalmente eso me da mucha rabia el tema de la informática que un día sin cambiar configuración, sin haber hecho nada, enciende el ordenador y no te funciona igual que otro día. Y luego no, a lo mejor al día siguiente sin volver a tocar nada te funciona bien. <ríe> Por favor que me lo expliquen porque.. Sí, sí. Tiene mucho que ver también el tema de las actualizaciones, yo, yo siempre aprovecho esas ocasiones para actualizar los drivers, para que no sea problema mío, ¿no? Para revisarlo todo, revisar conexión, resetear eh, eh, router, no sé, las cuatro historias que.. Revisar los archivos de sistema de rey que siempre es bueno también. Antes de. Yo diría que es prácticamente lo mismo revisarlo, hacer comprobación de archivos de Rey Room que reinstalar el juego, o sea, te supone menos tiempo y prácticamente es la misma la misma idea, ¿no? Es revisar todos los archivos que se estén correctamente. Pero bueno, siempre puede fallar desde un PC, desde una mala conexión, desde Windows. Eh, no es la primera vez que falla Windows. <laughs> El milagro, el milagro de la informática. Sí, sí. Bueno, ahí tenemos a William Bairera que le ha metido el coche anterior a Armiento, su compañero de equipo, el cual ha tocado un poco y se ha ido contra el muro. Bueno, una pena para Antonio. Bueno, como decíamos, puede fallar Windows, que no es la primera vez, puede fallar Ray Room, puede fallar la conexión, que en esta época, como antes hemos dicho, en esta época internet no va lo más fluido que siempre ha ido. Da igual que tenga fibra, da igual que tenga lo que sea, eh, las redes sociales no funcionan igual. Eh. Al final, hay mucho tirón de, de internet en esta, en esta época. Ahí eh, Jaime Dordio, el piloto de Platypus RT, haciendo una gran actuación en esta quinta ronda de los Open Series, situado en P6, haciendo un carro, no la verdad es que tenemos a un piloto español por delante, también a Pablo Lassá, pero ahora mismo no está en batalla, cuando nos volvemos a ir con, con esta gente que está teniendo un grupito bastante bueno entre William Berera, Jaime Dordio y Carlos Barros. Bueno pues ahora mismo tenemos este grupito de tres, eh, Antonio Armiento por detrás, parte de intermedia ahí metiéndole el coche, intentando meterle el coche a Tomás Marchena, lo cual no tiene mucho, mucho hueco ahí creo. Se sí, impacienta Antonio Armiento, lo intenta con Tomás. nos comenta Alfonso cachó el gestor de los servers que nos confirma que el rey Run se ha caído a nivel general de la tienda de todo el multiplayer se satura la verdad es que no sé qué servidores tendrá Raygun pero sí que hemos notado en esta en esta época de Covid 19 eh, se han llegado a saturar, eh, de, de, yo creo que es debido a, no sé, a los problemas de conexión o incluso que hay muchos jugadores hoy viernes a esta hora. No sé, ya desconozco el tema. Bueno, impresionante paralelo el que está manteniendo Tomás en Antonio Armiento. Interior para mí, interior para ti. Ahí Antonio apura su trazada tocando un poquito a tomar marchina y le gana la posición. Bueno, como siempre estoy viendo la carrera bastante, bastante al día, digamos pero no creo que te, voy a poder seguir. Viendo. Guay. Pues bueno, como siempre decimos, cuando vemos algún pequeño toque, simplemente si los pilotos no están de acuerdo con con la maniobra tienen la posibilidad de reclamarlo se de encarga la organización de, de, de aplicar las normas si hay algún, alguna irregar, irregularidad o, o algo ilegal y nada al final todos queremos mejorar aprender y, y se trata de eso importante que reclaméis para que la organización pues eso actúe Porque si no a veces también pasan cosas pues y Sancionadas, no tuvo problemas. ¿eh? Que el, el, el, el, el repas, si no pude reclamar si lo veo no pero bueno, de todas maneras, yo diría que Carmiento, que quizá no le ha devuelto la plaza en sí, pero sí que ha levantado hasta recuperar el paralelo. Yo creo que, que ahí va a esperar. Y muy difícil, ¿eh? porque en, si es que realmente el circuito en cuanto a para levantar, como no sea a nivel de recta, sí yo creo que es esto la recta final. Sí. He, he, he. habla un poco más fuerte. Bueno, espérate, igual tipo yo aquí. Eh, sí que es verdad que yo estaba comentando antes la, la primera curva de, después de la línea, de, de después de la recta de meta. Aparte de esa, a, si no tiene, si coge bien el interior y no, cambia, y no hace un error el piloto de delante, es muy difícil adelantar aquí. Eh. Muchas curvas lazadas también que no para una curva de después de otra. No tiene una recta y una recta de atrás no hay, no hay más recta de atrás. Bueno, realmente esta zona que, que, bueno, que ahora se ve, la de final de recta, es que aquí no paras de, de lanzar curvas que eso te de tiempo a acelerar, frenar, acelerar, frenar prácticamente y, y no, aquí meterlo aquí es, es complicado, es muy complicado. Y ahora esta curva que les vendrá, claro, aquí es ahora gas a fondo hasta el final. Y luego. Sí, pues a esta curva tan lenta, tan lenta, eh, peligrosa además, con diferentes frenadas, y coche también se lleva a largo muchas veces. Y quizá aquí también esta pura frenada puede ser un sitio, pero es que aquí es que no, no, no cabes es que esto luego es muy estrechito. Sí que es verdad que quizás la variante GP tiene ahí un poco más de curva eh, rápida, curva rápida y sí. semi recta y tal, donde sí puede. Bueno, tener alguna posibilidad más también al ser una variante más. la GP ser una variante más larga que esta, pero es que aquí poco respiro hay. Sí, sí, para el piloto un poco inspira. De Además, lo que comentaba antes, ¿eh? que el coche lo sientes mucho y lo disfrutas. Tiene tiene un derrapado bastante controlado aquí, como si el estado este tuviera bastante grip y disfrutas mucho el coche. Entonces, uh, bueno, seguro que todo el mundo va apurando y, y disfrutando. La verdad es que muy buen circuito este Zambore. ¿eh? Yo creo que todos hemos rodado aquí alguna vez en alguna variante y, y muy. Muy polifacético, no sé si se dice así. Es muy polivalente en el sentido de que es muy polivalente en el sentido de que puede meter cual prácticamente cualquier coche en el circuito de Zamborg GP. Ruedan hasta los DTM del 2016. O sea que un circuito también no es excesivamente ancho donde pueden meter también desde los NSU, o sea, tienen un amplio un amplio margen de para elegir coches, sí. ¿no? Desde un NSU hasta un DTM del 2016, o sea que fórmula no creo que meterlo aquí sea ya muy buena idea, no sé. La verdad es que igual estoy equivocado, igual pueden decir algo por. por el chat de YouTube o de Twitch. Pero pero bueno pero puedes meter desde cualquier tipo de coche prácticamente muy divertido la verdad es que sí, tiene unas curvas con, con un peralte muy pronunciado hay curvas que Ahí. te permiten acelerar incluso antes de tiempo de antes del vértice no sé a mí es un, un trazado bastante peculiar y, y bastante divertido muy técnico también sí, claro divertido lo es este sí sí en este puedes perder tiempo en cualquier acelerón porque hay muchos acelerones uh, hay algunas curvas que realmente son lentas lentas y, y el coche ya lo he visto que, que quería deslizar por todas partes cuando abres gas pero pero muy disfrutable ¿eh? como piloto seguro que hoy también van a acabar sudaditos pero Habrán disfrutado, sí. Bueno, vale, teníamos ahí a Pau a la Se había ido a posiciones más retrasadas, a posiciones intermedias de la tabla de P15. Y un Roberto Gil, que según la tabla, ah, vale, porque están parando todos los pilotos. Se ve que el trazado, bueno, bueno, bueno, están parando ¿Cómo? muchísimos pilotos. Estamos viendo sí, el de Marco en P8. Eh... No sé, a mí lo que me ha sorprendido es ver a Roberto Gil en P4. Me ha sorprendido tanto que tengo que pensar que la mitad de la parrilla se ha metido en bosses. Bueno, pues realmente estamos a falta de 14 de 15 minutos. Y yo creo que ya está dejando de ser el momento óptimo de parada en bosses. Lo correcto sería en el minuto 20, 18, a partir del 22, 18, no sé. Y me ha llevado una sorpresa ¿eh? con eso. Del sí, a partir de ahora ¿sí? quien se pare va a perder muchísimas posiciones con, con otro piloto que se haya parado. Tener una hemorragia de posiciones brutal. Eh, Roberto Gil está optando por la, eh, la estrategia de no pasar por boxes. Veremos a ver cómo gestiona esas gomas y cómo termina la carrera. Es un circuito cortito, pero bueno, también el box es bastante corto pierdes tiempo pero no mucho pero bueno vamos a ver qué tal de la estrategia roberto es un piloto que últimamente va fino y, y a comparación a otros pilotos a mí, por ejemplo el de Gradam bastante menos que yo ¿no? o sea que eso sí bueno va, su... va fino, Filipina, porque... ¿Va fino? <risa> <risa> hasta, hasta que no hasta que no, <risa> hasta, que no. <risa> hasta, que no. <risa> hasta que lo enfocamos <risa> A ver si okay. enfocándola, enfocándolo nos deleita con ese incidente de costumbre, ese eh, besito al muro, ese toquecito que, que suele dar. Ahora mismo debe estar muy contento en cuarta posición, la verdad. A ver, porque va, pero sí que va bien, parece. No, amigo de, es es amigo de la organización. Amigo de la organización, la verdad es que siempre le, le deseamos lo mejor sí. a Roberto. Está teniendo muy buena carrera en esa P4, la verdad es que eh, muy buena posición si la mantiene porque por detrás ya está apareciendo por ahí un Denis de Marco que está remontando posiciones. Eh, Luciano Merlino también viene bastante fuerte y, y bueno, bueno, todavía quedado dos, tampoco tampoco han parado entonces. Los dos coches grises que, que rodean a Roberto tampoco han, han parado. Posible el piloto de delante que lleva el Máximo Maceroni no ha parado, es posición real. Y el piloto que trae por detrás, Jerry, de tampoco ha parado. Denis de ni te Marco, yo creo, por la posición. No sé si habrá tenido algún problema, pero en esa P6 me suena a mí de que ha parado a cambiar gomas o habrá tenido algún O le han metido un go. o igual, si sí, sí, sí, sí, sí, si ya te obligan a parar, bueno, no puedes aprovechar para cambiar, no puedes aprovechar la misma parada para hacer las dos cosas. Bueno, si nos vamos a con Antonio Armiento, el cual está teniendo un paralelo brutal con paralelo. Miguel ahí, con ¿No? piloto portugués. Bueno, bueno, bueno, Antonio Armiento subiéndose por las paredes. Al final ha perdido, a... no le ha podido arrebatar la P13 a Miguel. Por detrás está acercándose Pau Alassar, remontando, el cual a este piloto sí lo hemos visto pasar por bosses y una diferencia de Ahora entiendo, bueno, recoge el interior, Antonio miento y consolida esa posición. Nos vamos con Denis de Marco que acaba de hacer lo mismo con Jesli. Bueno, pues brutal adelantamiento que se han puesto de acuerdo los dos pilotos en diferentes posiciones y en diferentes zonas del trazado de Zambor. Esa curva quizás sea la más difícil ¿eh? de este trazado justo donde han hecho el adelantamiento es una curva que se frenada es muy, muy muy fuerte y no sabes exactamente por dónde ir a la hora de, de entrar para salir bien y si no pierdes bastante bueno bueno bueno cuidado con Roberto Gil que está haciendo un carrerón en cuarta posición pegadísima a Masseroni y disputándole el piloto al piloto italiano esa P3 que le daría lugar a un podio que normalmente Roberto Gil no, no no disfruta aunque por detrás también trae a Denis de Marco el cual viene de demasiado fuerte Denis de Marco va a pasar a través de grupito segurísimo este grupito de tres Los va a pasar a ver de qué manera a ver si no hay, no hay ninguna sorpresa porque tanto tenis como lo cuidado ahí, las ruedas y oh bueno, pues se puede, después puede venir bien a Roberto Gil que lo va a intentar por el exterior. A ver, cuidado que Máximo y, y no sé si era, no, perdón, jesli ha sido ayer el que Roberto Gil se ha sobrepasado a los dos pilotos italianos y ha sido Jess el que se ha visto ahí envuelto en ese en ese Sí, el aliado, compañero de equipo, hemos encontrado otro de canal. Y es que, como estoy siguiendo en el móvil, la verdad es que la tabla de posiciones es extremadamente pequeña y no veo un carajo. Pues... ¿El qué? El ¿Qué? ¿Perdón? Bueno, ah, que yo la... estoy viendo la que estoy viendo la... Sí, ah, la, que en el móvil no señora. se ve nada. Ahí, claro, ahí, Roberto Gil, porque como, como el nombre es cortito, pues eh, no, normalmente lo, lo sí que se ve, pero ¿no es, va tercero ahora. Eh, Roberto Gil, sí, han tenido el percance de Denis de Marco y Máximo Masseroni, y Roberto Gil ha salido beneficiado, está ahora en P3, eh, aunque tiene a un Denis de Marco a menos de un segundo ya y bueno por aquí atrás estamos teniendo una bonita batalla entre Kevin Fernández y Fernando Pedraza está intercambiándose de posiciones y teniendo una batalla y hasta el final de la carrera 40 minutos sin saber qué posición va en, la, en qué posición va a terminar y ya está Roberto Gil defendiéndose de Denis de Marco el cual ha intentado meterse ahí por el interior donde no había hueco y, y vamos a ver cómo lo que aguanta Roberto Gil de los ataques de Denis un piloto súper rápido, el cual bueno, efectivamente ya lo, lo ha superado. Sí, ha aguantado un segundo y medio, segundo y medio, dos más o menos. <ríe> es que no, no se puede hacer no, gran cosa este hombre, además sí, son todo no, todo no todo. levanta, son todo parte del de nivel que tiene. Sí, los pilotos Denis de Marco para ver con Ínsimo Mil eh, no sé. Es primera, es primera división absoluta. Sí, es muy jodido. Aguantar un piloto así lo ha intentado. Está intentando ahí no despegarse de demasiado de Denis de Marco, eh, pero bueno, eh, Roberto Gil en una muy buena posición en esa cuarta posición. Tengo aquí en la casa a dos gilipollas, eh, mi, mi novia y mi hermano aquí haciendo el tonto, tapándome la pantalla, o... intentando me asustar, cosas así. No sé. Ya el otro día, no sé qué semana fue o qué retransmisión dieron por culo ahí en el, el, el, en el chat. <risa> ah, también. <risa> se toma media, media cerveza y se para el tonto. Bueno, eso que Y nada, tenemos ahí a William verera en esa P17 que estaba batallando por. Con Nuno Miguel. Eh... Se ha pegado aquí a Nuno Miguel bastante. Lo no tiene ahí a dos décimas. William verera que no sé si es que ha pasado por vos o ha tenido algún incidente. Y Denis de Marco, que está ya pegadísimo a Jaime Dordio. Eh tenis de Marco echándole luces, nunca he entendido bien eso de, de echar luces, la verdad es que me parece una falta de respeto, <risa> no sé qué opinas o qué opina la gente, pero. Bueno, jugar la, la vida poco. real, sí que sí sí que me gusta, ¿no? De, de, de, si vas por la autopista y va alguien pues, lento, pues es una buena manera de decir.. Oye, sí, ja, bueno, quite. Sí, pero Igual vas a mirando la la radio, ¿no? De competición, pero competición. Eh, darle el toque a alguien. Hombre. Pero si vas, si vas luchando en paralelo y batallando y más o menos con el mismo ritmo, pues lo veo injustificado. Ahora, sí. si, si Denis interceptaba comiéndole un segundo y medio por vuelta, pues oye, cuando llega le dice, mira tío, ráfaga sin que chaval, que sí, que voy más rápido. Y bueno, sí, no, no creo que se pueda justificar retener a alguien si ruedas un segundo y medio más lento en ese momento porque uno ha cambiado ruedas y el otro no por ejemplo ¿eh? sí, ahora no. si es por vicio de dar la ráfaga sí está, feo, está bien está también feo, que lo no. tenga implementado el simulador para poder usarlo cuando en alguna ocasión y tal y, y bueno eh, tenemos aquí a Ismael Esteban super cerca de Fernando Pedraza el cual tiene bastante daño aerodinámico en la parte frontal y le ha conseguido arrebatar esa P19 por el interior de la primera curva de Zambo. Pues Volvemos con, bien, con Gian, bien, bien, bien. Gian Pietro Benieri, superando a, a su compañero de equipo Luciano Merlino, el cual yo creo que no ha pasado por Bosses, Gian Pietro sí. Ahora estamos viendo adelantamientos debido a lo, las posiciones que han, que han perdido los pilotos que han pasado por Bosses, pero recuperan algunas siempre debido a. A las gomas nuevas, pues eso es que está ajustado. Entonces, ¿eh? Eh, si vemos ya pilotos recuperar, pues bueno, estaba ahí muy a la par. Si salía cuenta, uno cambiar Pero bueno, bueno a mucho intercambio de posiciones. Estamos viendo pilotos que habían estado posiciones bastante más adelantadas, como BP Casadio, William Berera, Tomás Marchena, Pablo Rasa, Antonio Almiento. Ahí están en mitad de la tabla. Yo creo que son pilotos que. Bueno, anteriormente sí que es verdad que lo no hemos visto en algún incidente, pero los demás pilotos yo diría que han pasado casi todos por boxes. Es que sí que, ahora, ahora que estoy recordando la, la curva, está muy abierta de entrada a línea de meta. Eh, realmente este coche tiene, tiene bastante tendencia a abrirse del de morro. O sea, quiere, el morro se quiere ir fuera. Y si te vas quedando sin ruedas, supongo que debe ser ahí bastante molesto y puedes llegar a perder muchísimo tiempo, ¿eh? Porque si haces toda esa curva más o menos lento y ya la recta también, pues no vas lo deprisa que deberías, ahí puede ser un, una decisión importante algo de cambiar o no. Porque ahí sí que el coche, ya te digo que con las ruedas perfectas, eh, hacerla a fondo era, era complicado. bueno de momento mantienen esas distancias esas pequeñas distancias eh, batalla por alguna posición realmente no hay gran cosa pero pero todos los pilotos bastante pegados vamos a poner el track map y ahí ahí tenemos lo poco que se han distanciado a lo largo de estos 40 minutos hacer un breve repaso eh, vamos con el líder de la carrera esta quinta ronda de la open series organizada por RRS eh, reino Room Spain tenemos a un Pavel muconi imponiendo su ritmo brutal <coughs> un denis de marco que yo creo que ha pasado por línea de boss y está tan solo cuatro segundos ya de, de Pavel Mukoning eh, Jaime Dordio lo tenemos aquí cerrando ese hipotético de momento podio. Muy buena carrera para Jaime Dordio. De, desde el principio hasta el final está haciendo un carrerón. Roberto Gil en P4. Me alegro muchísimo por el piloto de Fan Racers team eh, Jesley carrero que en quinta posición. Ahí tenemos los tres. Eh, Maglar en naranjas. Eh, diferentes skins realmente. Eh, máximo eh, máximo Masseroni el piloto de balas. Ahí lo tenemos que se va. Bastante largo en esa primera curva. Se acerca bastante ahora su compañero de equipo Gian Piatro Benieri. Por detrás. Luciano Merlino. Bueno, esto es el dominio de.. de los pilotos italianos por esta parte. Tenemos a Antonio Merino eh, que ha recuperado bastantes posiciones debido de creo que tuvo un incidente en la primera curva y. Y aún así está en P9, Carlos Gallardo, del integrante de Platypus RT en P10, cerrando ese top 10. Eh, Fran Bullón, muy buena carrera para Fran Bullón, el cual ha sido muy constante durante toda la carrera de esta quinta ronda de la Open Series. Y está en una P11, se llevará muy buenos puntos para el campeonato. Carlos Barro tenemos ahí P12, el piloto portugués también consolidando esa esa plaza y muy próximo a Frambullo. Antonio Armiento, que lo vimos que tuvo un incidente contra el muro y P13 para él, Pau Alasá remontando posiciones, P14, Tomás Marchena, P15, Pepe Casadio, P16, William pereira P17, Nuno Miguel, P18, Ismael Esteban, P19, Joel Carballera está en pista en P20 y Fernando Pedraza en 21. Bueno, pues chicos, esto va a terminar, nos vamos a ir con el primero. con eh, Mugoni se ve que ha tenido algún problema y ha caído a la treceava posición. Parece y... que ahora estoy pudiendo entrar en el server, o sea, sí, ahora, sí, ahora ya, sí. está, ya está reparado. <risa> ya está, por pues, final gana la carrera de Elis de Marco que, no Ay, sé que, que le habrá luces. pasado o que habrá tenido que pasar por... Bueno, pues Jaime Dore, a ver, Roberto Gil. Bueno, bueno, bueno, bueno, es... ¿Cómo ver, acabado Robert Gil al Roberto final? Gil? No sé, vamos a esperarnos a la tabla de resultados porque aquí en, el, en los datos está un poco moviéndose y... Está cayendo, a ver si se ha quedado sin gasolina. No, no, yo creo que sí ha llegado, no sé, yo creo que ya estamos, Roberto Gil. Yo creo que ha hecho púditos O P4, no, no sé qué. Bueno, lo que me tiene a mí. Con la duda es. Ah, mira, Roberto Gil llegando. Roberto Gil ha pasado algo. No sé, o a lo mejor la, la IA es la que la lleva ya. No sé. Es raro lo que estaba haciendo. Y va a haber también, no sé, a ver, a ver la tabla de clasificación, cómo ha quedado esto. Pero igual ha pinchado, claro, igual ha pinchado, cuidado. Y por eso iba aquí haciendo trompos, que es lo que yo he visto ahora. No, yo creo que ya lo tenía la IA o algo, no sé. No, tengo idea. Está tardando mucho esto. A ver. Ahora es que Rayroom está haciendo a la suya o la conexión o algo. algo raro está fallando. Aquí vemos un. Llegando a meta, marcha atrás. Roberto Gil, marcha atrás. Yo no sé eso. ¿Qué coño era? Hoy, por cierto, el otro día vi a No sé si lo viste en modelo lo de en la, la Fanny Cup con los Porsche, a esto García haciendo el caballito a dos ruedas, a dos ruedas de adelante levantando así en plena recta de spa a dos ruedas todo el rato. Mira qué risa, tío. Ostras, pues sí que ha pasado algo en esta última actualización. Se les habrá colado algún detalle porque en Laguna Seca también estaban tres coches BMW de la misma. Vale, ya tenemos la, la tabla mi... de resultados. Eh... Ahora sí. Ah. Perdón, que te corte. Sí, Dennis de Marco P1. Sí, sí. es que luego no en la tabla Jaime Dorio ha conseguido meterse en esa P2. Jesli Lee... se mete en ese podio. Eh, enhorabuena por Jesli. Benieri el P4, Luciano Merlino P5, eh, P5. Antonio Merlino ha recuperado ahí hasta la P6, Máximo Maseroni P7, Fran Bullón P8, Carlos Gallardo P9, Antonio Armiento P10, Pablo Lassa P11, Tomás Marchena P12, Roberto Gil P13, Pavel Muconin al final ha llegado 14, Carlos Barros 15, Beppe Casado 16, William Pereira 17, Nuno Miguel 18. Y bueno. Pues hasta aquí ha sido todo La verdad es que Rayrun iba bastante mal O la conexión, no sé lo que ha pasado eh, Vamos a poner aquí el banner eh, Nos comentan por aquí se si ha caído el server No, el server Hemos visto que iba correctamente Lo que ha habido es fallo general No sé, hemos tenido problemas también para Tanto mod, no ha podido entrar a Rayrun Debido a la conexión, debido a Problemas ajenos a la organización y a los pilotos, y la verdad es que da mucha rabia. Bueno, pues sí. si quieres, eh, nos pasamos por el live y entrevistamos. Veo a Antonio Merino que está por ahí. Hola, hola, Fernando Pedrazo. Mira, hola, tengo Roberto, Roberto, Roberto, ¿qué te ha pasado? que pinchado, a falta de dos curvas, tío. Sí, qué pena, más Hostia. gorda. O sea, sí, que era arriesgado, iba bien, era, era... era arriesgado, arriesgado, era arriesgado, era arriesgado, pero a falta de dos curvas pensaba que ya estaba hecho. Y me ha tocado entrar de culo porque es que delante, hacia delante no iba el coche, tenía que las cuatro ruedas pinchadas al salir de la puzolana y me ha tocado entrar de espaldas porque es que hacia delante solo hacía que girar en sí mismo, y iba por de espaldas. Y de espaldas, de espaldas. Sí, sí, una tracción, pena, ¿verdad? Tracción sí, delantera. Sí, Hostia. sí. Pero <risa> bueno, vamos, ha sí, una pena, ¿eh? Bueno, bueno, ¿qué ha pasado? Que, que sí, a... nos no, comentan algún piloto que se han caído bastante ¿no? Yo, eh, ¿tú has notado yo no he notado a nadie. Yo, yo no he notado nada, la verdad. Yo he rodado bastante. Sí que ha habido un, yo... de un lag. Ha habido un lag ahí hacia el, la tercera cuarta parte del. La, el último cuarto. Así que he notado un, un lag, pero no sé si yo pensaba que era mío. Lo yo yo pensado, creo que ha sido Lo de que han actualizado Steam Durante la carrera Y entonces como que, que no sé Que se ha hecho el lío el juego Con los con los ID's de los jugadores De antes y después de la actualización Porque se ha quedado eso tontísimo Un buen rato Y, puede ser. y no sé Y luego ha, ha durado media hora o así luego ya ha vuelto a funcionar ¿eh? el, o sea Ahora vuelve a funcionar el juego bien Pero en fin No sé no Está bien, pero consumía mucha goma este coche ¿eh? Pero divertido ¿no? en te... los circuito Habéis sudado, ¿no? Mucho, mucho, o sea, mucho Porque ya te digo, en principio más o menos iba Un poco a ritmo, luego me ha tocado ir Despacito, aún así, pues eso no, no había manera No había manera de, de, de reservar el neumático De hecho, hice una prueba, llegué justo Pero es que he llegado, he eh, empezado las últimas dos vueltas A cero, o sea, la última vuelta eh, Cero, pero es que la anterior también, entonces claro Al límite, y Sí, el sí, cero sí. tiene un límite. Sí, no, no, está claro que el, el cero es un, a lo sumo una vuelta, no los sí, sí, no dos. Que curras. se nota ahí las simulaciones la de carrera que ha hecho. <risa> Hombre, te digo que ayer lo simulé llegué, llegué justo, llegué con un 2%, entonces yo pensaba que yo llegaba ya. Pero, sí, pero te te más has más animado, más. te has animado, te has visto cuarto, has dado gas ahí como no, un loco. Bueno, quinto está bastante eh, bien, vámonos al live, si queréis, y meto a Antonio Merino también para que nos comente un poco la carrera y cerramos ya la retransmisión. Muy bien, muy bien. Buenas, eh, estamos en directo. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Carrerón, ¿no? Al final ¿Eh? ha, ha remontado ahí ¿Eh? hasta P6. ¿Has visto... A Has visto la remontada, ¿no? Desde sí, último sí, sí. en la segunda curva hasta P6. Que en la, primera, en la primera vuelta tú te viste envuelto en un incidente, ¿no? Creo que. Sí. Vale, vale. Sí, Roberto, Roberto Gil me dio por detrás. Como siempre, ¿no? ¿Y, y te ha gustado? ¡Es ¡Eso es cacahuete! Pues nada, ha sido, ha sido un fastidio porque yo, yo, yo iba para ganar la carrera. Ya, hemos yo tenido, la carrera. Hemos, hemos estado entrevistando ahí a Roberto Giri, no nos ha comentado nada al respecto, no ha comentado no sé qué. Ha desviado el oh. tema, que si sí, ha pinchado, que si sí, no sé qué, pero... No, eh. no, yo, yo, no iba a hacer, yo no iba a hacer parada y además, mis tiempos iban a 1.12, 1.12. Fíjate que yo he quemado muchísimas ruedas adelantando desde P22 hasta P16. En te la pega parte, yo algo, Antonio? En en, sí, en la, en, la, en, la segunda, en la tercera curva. ¿Cuándo? Pues en la salida, o sea, hemos salido salido? No, no. No, no, no, te habrás equivocado, yo no te he pegado, yo no he pegado a nadie de la cadena. Eh, a lo mejor ¿eh? era otro sí. coche, otro, sí. otra esquina. No ¿no? Estoy viendo la repetición. Estoy viendo la repetición. ¿Te he pegado yo? Pues si sí. voy por fuera. Pero no has tocado con nadie. Sí, me has pegado, me has dado justamente en la parte izquierda de, de atrás la parte izquierda atrás, y justamente me has, me has hecho trompear. Bueno, señores, este y ya, es Roberto el otro Gil, que eh, Ahora la nueva eh, modalidad pues yo, de Gil es dar hacer incidentes sin saberlo siquiera. o sea. Hostia, que de verdad que no soy consciente, <risa> consciente te lo juro, ¿eh? no soy sí, sí, consciente Ha sido... Lo lo lo ha mirado, ¿eh? Me has ver, dado bien. el toque Marta justo. Judicial. Pues no soy consciente, yo, te y, lo juro, ¿eh? Estábamos todos apelotonados. Yo frenado sí, en, sí, en el delante, y tú has abierto, pues la inercia me has pegado. Además, pero te, digo que, mm, sí. ha ha, ha te has dado cuenta sí. y todo porque ha frenado. <ríe> te he visto que ha frenado, has hecho el mago ahí de intentar, pero has visto que estaba, estaba la jauría por detrás. Yo, Ahora, creo, final, que, yo creo que, ya te digo, lo voy a mirar porque yo yo o sea, no, no iba, yo iba mi, mi estrategia iba a, a conservar desde el principio. O sea, claro, no, no, no tenía sí. intención de, de, de, de, de ir a hacer plazas ni adelantar a nadie, de hecho me han adelantado un par de ellos a las dos, en dos vueltas me han adelantado un par de ellos. No, no, no. O sea, la en, la primera, en, la, en la primera vuelta, casi todo el pelotón italiano ha ido a, a hacerse el héroe del día. Es la verdad. Lo digo, no, no, lo digo como le, lo he como lo he visto, Lo digo como lo he visto. Eh. Lo le he visto eh. es decir, yo no ahora lo voy a mirar. La prueba, la prueba, la prueba, la habéis visto. Es decir, han parado casi todo, la mitad han pinchado y. Yo como comisario digo que eso hay que hablarlo en otros. Pero, pero que Bueno, lo que siempre decimos, que reportarlo a incidentes No, no, no, por supuesto. Ponerle, por supuesto, eh, por supuesto no, lo voy a reportar porque me ha dado un poco de rabia. Porque yo iba, con el ritmo que llevaba sí, sí. de carrera, la clasificación. Iba, además tú lo sabes, Ay, Roberto, me ha visto la entrevista Sí, no, no, Antonio, que sí, de verdad, va. si yo te he pegado que no soy consciente, te pido disculpas porque te lo juro. Ya, ver, si no no, nada, pero. no soy consciente, voy a mirar porque ahí. me estás dejando sola. Ah, no pasa sola, nada. No pasa no, no, pero al final está el dejando el porque ahí, no soy consciente. Y porque sí, si, yo, yo si me Antonio, pego a alguien, incluso me he pasado de Fernando, lo digo este me he pasado. Pero es que no, es Antonio que ha la, tener, buena una una carrera, carrera también, al final ha llegado en P6, ha tenido un carrero sí, sí. mejor o peor. Desde P23, pues, de, de, bueno. y además P23, pero, pero que yo iba a dejarlo. La quinto. Quinto. Pero, además, es que estaba… Tiende, pues no puedo ser yo si, yo, si sale yo el 11. ¿Cómo te pegaba yo a ti el quinto sí, sí, yo el 11? Por, porque ha salido todo el mundo como si fueran locos. Sí, sí, lo acabo de ver. Que no, sí. que no, que no, que no puedo ser yo. Bueno, pues nada, pues vamos a ir cortando la retransmisión. <risa> eh. Ah, que, está, que estábamos en retransmisión, ¿no? Claro. <risa> sí. No a ver, no eh, bueno, las Estos finales de la carrera, tan, tan bueno, bonitos, claro, tan animaditos… Sí. Bueno, vamos a discutir. Sí, pero que no pasa nada, nada. vamos de a ver. A ver, hay cortando retransmisión, que hay el Oval, vamos todos para el Oval. Pero y que no pasa nada, ya. son cosas así, sí. Ya está el leito, no, va. Sí, pero sí, vamos a ver. Sí, sí, joder, sí, esto, sí, esto es, sí. Tony, el coche es el GTO Classic, ¿no? El, sí, sí, sí, El sí. Mustang. Mustang, el, el IMSA GTO. Exacto, mete ese. Ese es el más parecido a la NASCAR Creo han puesto un circuito Oval muy claro. En Rey Roo? <risas> a Antonio, es Antonio, sí que es cierto que te ha tocado, pero es que te han pegado a ti un italiano y te has frenado tú. ¿Lo estás viendo? Bueno, no es verdad, ver, un italiano se ha metido por fuera. Roberto ¿No? ah, no, es no siempre igual. Es que como ha frenado por delante mía, te he dado. Y hablar de transmisión, pero si es que nah, tengo ratos bueno, por bueno, fuera. Bueno, bueno. Venga, Intentado no tocarme con nadie. Oh, está, está, está no, digo, no, que, nada, casi, pero mira, si sí, al final es tontería discutirlo, reportarlo, Vamos a ver, ya, voy a reportarlo, ya está. Y ya está, ahí, y se y, aplica y, la normativa. no que tengo tenía, ningún y, problema y me sabe fatal, y me sabe fatal porque efectivamente tenía mucho ritmo. Pero es que si te das cuenta, el que realmente te ha fastidiado es el italiano, que se si te ha metido por fuera... Te ha hecho frenarte a ti y yo te, me te he comido por eso, pero ya te digo, no eras ni consciente de que te habías trompeado, te lo juro, ¿eh? Pues ya es cuenta que voy buscando al exterior, por no meterme en líos. Ya te yo voy buscando al sí, exterior. Sí, al y final digamos, hay que posicionarse la perspectiva de cada uno y nada. Eh, claro, claro ya está se, pone, eh, se aplica la normativa de la realización no. y, y punto. Bueno, chicos, vamos a ir cortando la retransmisión y nada lo dicho un, un saludo a todos los que hayan participado un placer que hayan corrido eh, enhorabuena al podio y gracias a todos los que hayan estado activo ahí en el chat de YouTube y de Twitch que ha estado bastante muy gracias a todos nada venga, venga a todos. Gente. Saludo.